Cool Curl cool Me Shampoo, Shampoo Activador de Rizos. Aplica sobre cabello húmedo, dando un ligero masaje de raíz a punta y enjuaga. Ayuda a definir e hidratar los rizos de manera temporal. Para un mejor resultado utiliza Cool Curl Me Gel.